la gente del mundo, les voy a mostrar cómo instalar y descargar Godot. La última versión siempre sería lo más indicado, de todas formas vos podés bajar y descargar la que quieras. Te voy a mostrar cómo descargar cualquier versión para tu sistema operativo. Entonces, tenemos dos opciones, una es ir a la página oficial, ir a Download, yo te voy a dejar en, en la descripción el link de estas dos opciones. Y acá vas a tener lo último, fíjate que acá me está diciendo que es la 3.5, de todas formas te voy a decir que ya está la 4. ¿Y por qué no sale acá? Porque no la hicieron pública. Entonces tenés otro link diferente para descargar en ese caso. Fíjate que podemos ir acá al repositorio. Y acá nos lista todas las anteriores versiones y las que están ocultas. Como lo es la 4. En algún caso, suponete va a estar la 4.1 o alguna futura versión acá. Yo en este caso voy a bajar la 4. Entonces tenemos este mismo link que te voy a dejar también en la descripción por si querés hacerlo más rápido. Yo voy a bajar la 4 acá. ¡puc! Versión 4 es la última, y fíjate que acá tenemos las alfa, las beta, pre-alfa y demás. Lo conveniente es bajar siempre la beta, ¿no? porque alfa es lo es como versiones de testeo que se hicieron antes de que salga esta versión oficial. Entonces, ahora lo que haría directamente es buscar la beta más alta, beta 1 en este caso, puede ser qué sé yo Godot eh, 4.1, Godot 4.1.2, siempre la última. En este caso es la 1 porque es la única que salió. Fíjate, God 4.0 beta 1. Y acá tenemos una lista de descargas. ¿Cuál vas a elegir vos? Mirá, tenés, por ejemplo, si querés crear tu juego desde Android, lo vas a poder hacer tranquilamente con esta versión. ¿Querés desde Linux? Tenés acá las versiones. Desde Linux, de Mac, de web. O tenemos directamente la versión de Windows. Yo tengo Windows. Fíjate, tenés 32 bits o 64. ¿Cuál te conviene? Bueno. Tenés que fijarte qué tipo de procesador tenés, para eso es re simple, vamos a buscar equipo directamente, lo mejor entonces sería ir a equipo, también lo puedes tener en inicio equipo, o mi pc en versiones de windows vieja, propiedades, tipo de sistema, sistema operativo 64 bits, procesador x64. Esto significa que vamos a estar trabajando con la versión de 64 y programas de 64. En vez de tener 32 o 64, en este caso 64 dice mi equipo. Voy a volver a la página y fíjate. Me deja elegir 32 o 64. Yo tengo 64, bajo el de 64. Clic y se descarga ahí abajo. Lo bueno de Godot es que no se instala sino que se descomprime. Es como portable. Ahora te voy a mostrar un poco qué quiero decir. Si fíjate que acá tengo... El archivo me lo copió en una carpeta donde yo lo voy a querer tener. Que se yo, vos lo querés tener el disco de bueno. Te lo copias ahí, al archivo. Y está comprimido. Esto significa que lo tenés que descomprimir. Yo en este caso tengo WinRar, que es gratuito. fíjate, quizá te dejo el link también abajo en la descripción para que lo descargues. Es para descomprimir archivos. Entonces pongo extraer aquí. Y fíjate que me los trajo acá directamente. Otra opción que tenés es extraerlo en una carpeta. ¿ves, PIC. Lo extraemos la carpetita y está dentro de la carpeta. Ok. Ahora yo voy a ejecutarlo. Algo que vas a notar es si tuviste versiones anteriores. Que va a tardar un poco más en cargar. Pero acá como ves ya tenemos Godot instalado. Lo querés tener en el escritorio. Porque si no tenés que entrar a esta carpeta cada vez. Bueno, muy simple. Minimizás. Arrastras con clic derecho. Y creas un icono de acceso directo. Y acá tenés Godot para ser usado cuando vos quieras. Le podés cambiar el nombre. Lo que vos quieras. Fíjate. Doble clic. Y se te abre Godot. Fíjate que no lo tuve que instalar ni nada. Simplemente descomprimir. Observa también como te digo. Mirá la carga es lentísima. Pero bueno. Espero que eso lo estén arreglando. Las futuras versiones de Godot. Si no. Bueno, va, va, es un poco complicado. Bueno, quédate ahí porque ahora viene mucho más contenido, te voy a enseñar a hacer diferentes tipos de videojuegos, cosas muy útiles. Suscríbete, compartí, dale a la campanita y comentame a ver qué tipo de juego esperas hacer, así yo puedo empezar a crear tutoriales en base a eso, ¿ok? Un saludo.